Hello Spanglish Generation, les saluda Tai una vez más, bienvenidos, welcome a otro video. Si le encuentras valor antes de entrar de lleno en el tema a los videos que comparto contigo cada semana, recuerda de hacer subscribe, like y compartir para que así sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Hoy vamos a hablar acerca de un elemento natural que es la sal. ¿Qué significa la sal? ¿Para qué sirve? Mateo 5.13 dice Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? Pensemos en lo que significa ser la sal. ¿Por qué es tan importante ser sal? ¿Y cómo llegamos a convertirnos en eso? Pensemos primeramente, vamos a hablar acerca de las cualidades y las propiedades de la sal. La sal sirve, por supuesto, comúnmente la conocemos para cocinar, para las ensaladas, para las comidas. ¿Por qué? Porque añade, añade a los sabores, resalta los sabores. También la sal sirve para curar las carnes. Vemos los pescados, como el bacalao, son curados en, en sal. También sirve para desinfectar. Tiene un montón, un montón de cualidades que son para nuestra salud y bienestar. Pero cuando la Biblia nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, nos está diciendo que tenemos que llegar a convertirnos en un elemento esencial que añade a nuestro alrededor, que añade a nuestro ambiente. La sal, cuando se entrega a la comida, cuando se entrega a la sustancia, se disuelve. No pide nada a cambio, simplemente se convierte en sumisión y se entrega de pleno a ella. Para convertirnos en sal, tenemos que entender la responsabilidad de lo que significa una vida de servicio. Una vida que agrega, que añade, que saboriza. Una vida que se entrega de lleno a su misión y no le importa quedar disuelto en ella porque está comprometido con una causa mayor. La sal de la tierra es la sal que le da esperanza al mundo, que le da esperanza al prójimo, que pelea por las injusticias en voz de un Dios que nos ha llamado a hacer una gran diferencia en esta tierra. Si la sal desvaneciera, si nosotros desvanecemos, entonces, ¿qué es del mundo? Estamos aquí llamados para hacer una diferencia muy grande, para hacer la sal, para añadir, para agregar, para dar sabor, para curar, para sanar, para entregarnos a la misión. Eso solamente se logra... Cuando realmente estamos convencidos de lo que somos y para qué hemos sido llamados. Cuando realmente aceptamos que tenemos la misión de un Dios que nos ha dado un trabajo importante para hacer. Eso solamente sucede cuando realmente entendemos de quién somos hijos. Somos hijos de un Dios que nos ha puesto aquí para trabajar por Él, para hacer sus manos para ser sus pies, para ser su voz, sus ojos, en este mundo, para ser la sal de la tierra. Qué responsabilidad tan grande y qué linda, qué linda. Qué bien convertirnos en un elemento que añade, que se suma, que no resta, que se entrega y que se disuelve en la misión, que no está temeroso de dejar la vida en ello porque Dios dejó su vida por nosotros. Muchas gracias por ver y por tu apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Chao.